No me puedo creer que después de dos años que hemos pasado de pandemia, alguno todavía no tenga claro que esto, las instancias de seguridad, no es esto. Lo digo por aquellos conductores, sobre todo de camiones, que acabo de regresar con la bici y ha habido unos cuantos que han pasado pegados, abrazados. Que yo sé que la tenéis muy grande. Me refiero a esto, a la cabeza tractora y a la caja. Pero la verdad, las relaciones entre camión y ciclista mm, nunca sale bien. Más que nada es una cuestión de, de, eso, de tamaños. Y además, el olor a tu escape y el tacto de la rueda no me mola mucho. Que no quiere decir con esto que todo el mundo lo haga mal al revés. Pero es como cuando salíamos de copa. Siempre hay un babosete que se pega demasiado. Y que no entiende que hay que apartarse. Que la última reforma del código de circulación no decía precisamente que os pegase. Sino todo lo contrario, que os echase para Y luego, claro, también está el típico escayolado hasta los hombros. Que hombre, yo entiendo que el hombre vos, no es capaz de hacer giro. Y también pasa pegado. Así que la verdad. Si me queréis algo, id. Y deja que corra un poquito.